semana y quizás usted está planeando salir con los amigos ir a tomarse algunos tragos ¿no es cierto? Bueno, cuidado cuidado con el trago que usted compre, cuidado dónde lo compre, porque definitivamente eh, se ha eh, determinado que en los últimos días 22 personas han fallecido por consumir licor adulterado ¿qué se trata? ¿De qué, ¿de qué hablamos cuando decimos licor adulterado? ¿por qué 22 personas han llegado a la muerte por consumir estas bebidas? ¿qué trae adentro? porque yo lo veo así y parece eh, pues, eh, cualquier trago normal no pero algo tienen, alguna combinación más que peligrosa que puede llevar no solo a la intoxicación, sino también al fallecimiento. El doctor Carlos García, toxicólogo, está con nosotros el día de hoy para mostrarnos cómo pueden parecer por fuera pues, tragos de cualquier marca, pero en realidad han sido bambeados, como se dice de manera coloquial. ¿Cómo está doctor García? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias nuevamente por permitirme estar acá. Sí, efectivamente, este tema está ahorita de mucha actividad entre los médicos emergenciólogos, porque varios hospitales, como el Hipólito Unanue eh, ...como el hospital de Coyique están reportando tasas muy elevadas... ...de pacientes que están llegando intoxicados por la ingesta de bebidas adulteradas... ...esto qué quiere decir que compran una bebida alcohólica... ...en la que supuestamente debería contener solamente alcohol etílico... ...el que está permitido para tomar... Y resulta que ha sido, ha sido combinado con metanol, uh -huh. que es un alcohol altamente tóxico. Ajá, entonces, y, y, y ese alcohol metanol, ¿cómo así lo pueden conseguir y meterlo a las botellas? no O sea, ¿cómo eh, puede haber gente tan inescrupulosa de meter ese tipo de cosas al, al trago? ¿no? Es que lamentablemente hay gente inescrupulosa y en varios puntos de Lima, que para venderlo a precios uh -huh. eh, muy baratos, uh -huh. lo ofrecen a gente por lo general de bajos recursos económicos, claro. También hay gente que padece de alcoholismo crónico claro, y estas personas... Claro que en vez de creer que están haciendo su compra del día están cometiendo el último error de su vida Ajá. por ejemplo, lo que nosotros hemos podido detectar con nuestra unidad de investigación es que eh, pues, eh, les ofrecen estas botellas como las que tenemos aquí que son de distintas marcas eh, ¿no? y que la gente confía en la etiqueta que ve pero ya ha sido adulterado o sea, no es la responsabilidad de la marca que estamos viendo y de la etiqueta del, del producto oficial que ellos venden sino que estos señores escrupulosos pues hacen el cambio y lo venden como si fuera tal engañando al público Público, ¿no? Que confía en lo que está viendo por fuera, pero no sabe qué hay por dentro. Sí, y la persona, yo sugeriría que tenga un alto nivel de sospecha, de desconfianza de lo que le están ofreciendo, cuando un producto que uno en el supermercado, pues lo puede comprar a 15, 20, 25 soles, ya. se lo están ofreciendo a 7, 8 soles. Ajá. Eso no puede pues ser es normal. El primer indicador, entonces, el precio. Así es. ¿No? Y luego, ¿dónde lo, lo está okay. comprando? ¿Qué otra cosa debo de eh, ver yo? Por ejemplo, el estado de la botella, si es que está eh, pues manoseada, medio la etiqueta medio borroneada, ¿no es cierto? Efectivamente, porque seguramente han reembotellado la con la bebida esta adulterada estas botellas, uh -huh. luego ver el aspecto de la bebida que está en su interior, debe ser cristalino. Ya. ¿sí? Si yo veo que, por ejemplo, tiene aquí algunas. Eh, eh, partículas, ya es para dudar, ¿no? Efectivamente. Ya es para dudar. Se veo que algo está ahí volando, pero bueno, una persona que está de repente que es alcohólica, no se da cuenta de esos detalles, ¿no? ¿no? Ya va a lo que sea, porque el organismo sí se lo pide, ¿no es cierto, doctor García? Es así. Uh -huh. Ahora, el olor, también eso es importante. Sí, describen la, la gente que ha estado cerca o, has, o ha o has estado involucrada en estas intoxicaciones que tienen un olor fuerte incluso desagradable. Y mucha ¿Pasa gente. un alcohol este que utilizamos para desinfectar las manos o los equipos, más que un alcohol que puede tener un aroma, pues, ¿no? A uva, a algún destilado. Sí, es, es muy diferente. Eh, incluso estos son preparados, como son hechos en forma inescrupulosa, sin ninguna garantía, pues, eh, hay productos de, de impurezas que provocan ese olor desagradable uh -huh. que qué, la gente describe. ¿Qué hace estas sustancias en el organismo al momento de hacer el primer sorbo, el primer salud? Lo que primero pasa es lo que le pasaría a cualquier persona que toma un alcohol etílico, un, una bebida alcohólica eh, normal y común. Es decir, me, me voy a embriagar. Sí. Pero pasadas las horas, porque no es muy rápido, comienzan a aparecer síntomas adicionales. Dolor abdominal, náuseas, vómitos. Uh -huh. Un tercio de los pacientes, y eso es así, ya está establecido, eh, muestra trastornos visuales que lamentablemente van a terminar en ceguera. Un tercio de los pacientes quedan ciegos para siempre. Uh -huh. Y, si, y aparte de eso, para complicar las cosas, comienza a tener eh, dificultad para la función renal, comienzan a tener insuficiencia renal, el potasio se eleva en la sangre, complicando más las cosas. Algunos de ellos, un número importante, hace accidentes cerebrovasculares, sea hemorragia o sea isquemia. Entonces los pacientes llegan muy mal a los hospitales, traídos por los familiares, en shock, con todo lo que ya ha agregado, y en emergencia lo que tratamos es estabilizarlos, sacarlos del shock, buscarle, darle el antídoto que existe... Llamar al nefrólogo para que se dialice, porque Ajá. esa es una parte importante del tratamiento Eso, pues, y buscarle salvar la vida. Esa, esa sangre alcoholizada, sí. contaminada, ¿no? Por esa sangre contaminada. Y esto es solamente por beber una vez, porque muchas personas dirán, bueno, pero si lo hago una vez no pasa nada. Esos detalles o esos síntomas que usted está evidenciando le da pues al que toma constantemente un alcohol adulterado. Basta un vaso de estos que estamos viendo acá para que la persona en horas más o horas menos aparezcan los síntomas que acabo de describir Ajá. ahora como Solo no lo con el primer vaso entonces sí. el alcohol adulterado puedo tener todos estos síntomas y sí, como no lo tomo puro, el, el, el, voy a decir el veneno sino ah. lo, lo mezclo combinado con el alcohol de tílico, entonces se retarda la aparición de todos esos síntomas floridos que he descrito pero van a aparecer pero van a aparecer entonces eh, ya están ustedes advertidos ya saben cómo identificarlo el aroma es una de las cosas más eh, importantes y sobre todo el lugar donde lo compro, ¿no? Y el precio que me lo están ofreciendo. Mucho el cuidado, precio. por favor. El precio también. Muy bien. Doctor García, muchísimas gracias por estas recomendaciones que yo estoy más que segura podrían salvar una vida, ¿no? Esperamos que sí, todos. Esperemos que así sea. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por...